Chelsea, te voy a leer un cuento antes de, antes de dormir, ¿no, ya? ¡Sí! Un nuevo hogar. Agapita, la ardillita, estaba muy ocupada. Se acercaba el invierno y ella buscaba avellanas y bellotas por todo el bosque para llenar su despensa. Una tarde, cuando volvió a su casa... Vio con horror que habían cortado su árbol y se lo habían llevado Su hogar había desaparecido Entonces Agapita se puso a llorar desconsolada ¿Dónde voy a vivir? Se quejaba la ardilla con amargura. Sus vecinos no tardaron en llegar y ofrecerle ayuda. Todos querían que se fuera a vivir con ellos. Pero Agapita se negaba a abandonar el lugar donde había estado su hogar durante toda su vida. Entonces apareció el pájaro carpintero y al enterarse de lo que ocurría le dijo No te disgustes Agapita, ¿ves este pino que está ahí? Hace unos días terminé de hacerle un agujero que será maravilloso, un maravilloso hogar para ti. Agapita se puso a llorar de nuevo, pero esta vez fue de pura felicidad, porque estaba orgullosa de los amigos tan buenos que tenía. ¿Te gustó el cuento? Sí, me gustó, pero tengo sueño. Ya, ahora no dormir, ¿ya? mañana. Buenas noches.